Welcome a Estambul. Sí, señores, nos llegamos, llegamos a Turquía. Vamos a mirar bien Turquía. En Turquía. Pero ahora solo veo aeropuerto. O sea, aquí nos vemos un ratito cuando vea algo interesante. Listo, Acompaña, acompáñame y damos una vuelta por es tan bueno. Esta es la línea de migraciones. Todavía no ha aparecido el letrerito de no hagan en video. Entonces aprovechemos y miramos un poquito cómo es migraciones. Hay mucha gente, mucha Listo, migraciones, check. ¿Qué sigue después de migraciones? ¿Te acuerdas? Exacto. Recoger el equipaje. Mientras vienen mi mochila, les cuento cosas que he conocido en los viajes. ¿Sabían que es posible que alguien se confunda porque su maleta o mochila es igual a la tuya y se si lleve la tuya y tú te lleves la de él? Pues pasa, pasa. Historias de viajeros cuando la mochila es muy parecida Pon una marca, una marca para que sepas que es la tuya Y no se confunda con la de otros Ahora la parte de aquí se pone muy seria porque hay que activar el modo niño Entonces activando modo niño Estamos en Turquía, estamos en Turquía Hay que celebrar, hay que hacer cualquier cosa mientras esperamos en la maleta Que se está demorando Por favor ten paciencia, ten paciencia No cortes el video, no cortes el video por suerte la mía no es, no es así como que tan, tan, tan frecuente. Pero pasa, o sea que pone una marquita. Ya estoy en el metro, hermano. Y fue una aventura porque llegué y preparé cosas para que sean responsables. Pero se me olvidó un detalle y era saber cómo ir del aeropuerto al lugar de destino. Y dije, no importa, en el aeropuerto habrá internet y lo hago Mentira, no hay internet Entonces yo, ¿y ahora qué hago? Y por suerte me encontré a alguien Conocí a Kenia, de Chile Y me acerqué tímidamente, hola, oye, ¿tienes internet? Ah, sí, sí, en inglés, en inglés ese inglés suena como a chileno Ya, pues nada, hablando, hablando, nos hicimos amigos Y ella tenía información de cómo ir y todo Listo, llegamos acá Mira, no saquemos la cámara antes porque allá como que había un de seguridad, estaban súper sí, paradas, ¿no? y era como así, era Sí. Como raro. Estaba miedito, entonces, pues, estoy soy en casa ajena, mejor respeto a esas zonas. Claro. Y ya, estamos en el metro, camino a... Sultana... Met. Met. Sultana Met, mejor Met. más conocido como The Blue Mosket, o sea, vamos oh, para The Blue Mosket. Así empieza la aventura Turquía, día uno. Día uno. En Asia. Yo ya siento que salí de ese continente. A mí me encantó, India me encantó, pero. Sufi. sigo, Dale, dale. ¿Saben qué sensación tengo ahora? Que por fin salí de Asia, carajo. Aunque todavía estoy en el Oriente. No, estamos en Europa, ¿no? Eh, es que esta ciudad está dividida. Hay bueno, una parte sí. en Europa y otra en el Oriente. Pues, no, le dejo la pregunta: ¿Estamos en Europa o en Asia? Ah, ahí le dejo ahí la encuesta. <risa> Bueno, hay que mirar. Sí. Que salimos por fin de Asia, por fin. Por... Pero es que todo el clima, la gente, las pintas, las caras afuera. Las calles, las calles. La poca vegetación que he visto son otros árboles así como todos pelados como acá. Y no, miren, miren. Eh, son mezquitas, pero son diferentes a las de India iglesias, la gente tiene rosarios en las manos. ¿Has visto? nuevos rosarios. como rezando. No sé si son rosarios musulmanes o católicos o qué y, y la señora tiene eh, rosario digital. ¿Sí? Sí. O sea, ella no hace pasabolitas sino que... Y otra cosa que me llama mucho la atención... Es que hay caras de acá que se parecen a los colombianos. Yo lo miro y les pero parece mm, colombiano, Sí. de Medellín bien. o Bogotá, ¿no? Bogotá, sí. Y es este colombiano que, pero en todos los sentidos, por ejemplo, puede ¿Cambio? ser el colombiano, el señor mecánico, yeah, yeah. como el profesor o el señor de plata, en todos los estos. Le puedes poner acento rolo, acento paisa o santanderiano, oh, eso sí. es colombiano. Bueno, yo ya sé de